La gente de esto estamos aquí con un nuevo para transformarse. invitado especial de Vito 6 Ya llevamos un minuto más adelantado. Acabo los saludos de C Transformice. acaba de formar David 6 que fue. que también tiene canal de YouTube. Este, así que esperen un momento hasta que hasta que les manden de su canal para que puedan eh, pasar su canal de YouTube. puedan. ...pasarse a su canal de YouTube y lo vean. Como sabrán, es algo principiante. Al igual que yo, por ejemplo. este cuatro minutos y medio grabando. rápido cinco minutos y medio creo que ya se ve puesto de la mano Vamos allá. Alejaré más la cámara para que lo goce. Aquí vamos. Actualmente soy nivel 60 Y como podéis ver Sale mapas tan random Es muy chiquito Elisa estoy grabando, no quiere salir mi hermana, este mapa es el más difícil de todos, ¿por qué le digo?, pues eh, se los explico, este mapa fue creado por, fue creado por Ike, con doble K, ese es el peor mapa creado, el anterior. Y ese también era más difícil. Este es el más sencillo. Eso no funcionó como lo esperaba. <coughs> Más de 8 minutos grabando. Esa no sería una marca o algo así. Más bien un tiempo récord. recordado desde hace mucho tiempo, hace 12 años aproximadamente. Yo tenía 6 años en el 2007. Y ahí en, en estos viejos tiempos, yo he jugado a un juego sumamente corto llamado Los Simpsons, la cuenta atrás. Ese sí, sí fue un juego de mi infancia. Ustedes si sí lo han jugado, los Simpsons la cuenta atrás. Dejen su pregunta en la caja de comentarios. 10 minutos tan rápido. Tiene temporizador de grabación muy rápido. Gana la partida. No sé si transmitir en vivo o no. Es que a veces no se me ocurre. Es que yo a veces mmm, me quedo sin ideas de, de, de... grabar o transmitir en vivo. No lo sé. Yo siempre me he quedado sin ideas de transmitir en vivo. Ya que soy nuevo sobre las cosas de... las transmisiones en vivo. Menos lo tengo coordinado. Haré este vídeo de entre 14 a 15 minutos. Ay, no me dio más tiempo. Ahí está Creo que lo, ten... lo tenía así más coordinado Ahora es el gran reto de conseguir o oh, intentar llegar a las 15.150 de experiencia, del 60 para arriba es muy imposible, hay algunos usuarios de transformistas que son de 2012, 2011 y 2010. También a mencionar que puede llegar a niveles brutales. Yo una vez he visto que algunos de forma están entre nivel 100, 110, 120, 130 y 140. ¿Alguna vez vieron un, uno de esos? ¿Alguna vez vieron uno de, est uno de los jugadores de Traformes con niveles tan altos? Yo sí he visto. Antes de acabar quiero aclarar otra cosa más. Para los nuevos suscriptores. Eh, voy a requerir de vuestra ayuda. Desde YouTube Studio puedo ponerlos como moderadores. Si sí me pueden ayudar cuando haga mi primera transmisión en vivo ya que he sufrido varias varias, varias críticas. En fin, hasta aquí el video de hoy, recuerden darle like, compártalo y aquí se despide Luigi Pro Gaming Youtube y hasta la próxima.